Eh, la sigo buscando. En eso estamos, estamos al mando. Ey, eh, hablas con Franco. Ey, eh, me dicen retro. Buscando el money ahora en el trap. Mucho hasta y no quisieron parar. Ni uno de verdad. Eh, ni uno de verdad. Eh. Al frente tuyo dicen ser real Pero a tu espalda se ponen a hablar Pa' mí eso no es leal eh. Pa' mí eso no es leal eh. Ahora vamos ganando Me la sigo buscando Aunque mucho el sueño quisieron truncar Hay bendición para que se la ha buscado La vuelta estoy dando Seguimos coronando Aunque la paga no daba pa' mal La plata no sobra al menos me alcanzaba. Una vida de lujo, carro y mami Una vuelta en Bugatti, playa en Miami Prenda Gucci la costa si nos convoque no sea con nadie. Valencia y Armani. No te hagas la idea, trepate a mí. Esa bandía viene de Cali. Ahora no me busques que ya me salí. Ahora vamos ganando. Me la sigo buscando. Aunque mucho el sueño quisieron truncar. Hay bendición para el que se la busca. A la vuelta estoy dando. Seguimos coronando. Aunque la paga no da pa' mal, La plata no sobra, al menos no me alcanzaba Fumando weed en mi habitación Nadie nos para mí, me sé mejor vestirte mami de Christian Dior Mala situación nunca me debió Cumple el sueño, mi mamá nunca pedí nada Yo no quiero fama, me busca la lana Día, noche y mañana, toda la semana Me cuido de la que dice que me ama Yo no tengo amigos, solo tengo pana Quién sabe el día de mañana Te diga te amo que no tenga ganas Mira, me busco la lana, me busco la lana, así, así, sin drama, si tiene problemas me llama, si tiene problemas me busca me llama, ahora vamos ganando, me la sigo buscando Aunque mucho el sueño quisieron truncar, hay bendición para que se la busca, la vuelta estoy dando, seguimos coronando Aunque la paga no da pa' mal, la plata no sobra, menos me alcanza, Como el GTA, pasé todas las misiones, ahora esperar que los temas corona, lejos o cabrones que Quieren que no note sus expresiones, sonvidias Su al éxito se le opone y se ponen a hablar, y eh. pa' mí eso no es leal, eh. como el que te apase todas las misiones, ahora esperar que los temas coronen, aleja a esos cabrones, que ninguno de verdad, eh. quieren que no note sus expresiones, sonvidia Su al éxito se le opone y se ponen a hablar, y eh. pa' mí eso no es leales. Eh.